Si movemos esto, deslizamos esto, podemos cambiarlo de manera manual. Esta será mi voz cuando me hables en español. Hoy vamos a ver en este video cómo acelerar la voz de Alesa en la aplicación de Alesa. Ya que estamos en nuestra aplicación, lo que vamos a hacer es darle donde dice More y darle donde dice Configuración, donde dice Device Settings o Configuración de Dispositivo. Seleccionamos el dispositivo que queremos configurar, en el caso mío es Luis Ecodop. Luego le damos en configuración en la herramienta y bajamos hacia abajo y en la parte donde dice Alessa Voice le damos mm -hmm. y aquí podemos cambiar de manera manual la velocidad de nuestro dispositivo Ecodop. Si movemos esto, deslizamos esto, podemos cambiarlo de manera manual y podemos escuchar cómo se escucharía la voz si muevo esto. Esta será mi voz cuando me hables en español. Esta será mi voz cuando me hables en español. Y esto automáticamente cambia la voz en el dispositivo Echo Do. Le voy a preguntar al dispositivo Echo Do. ¿Alita? ¿Qué día es mañana? El 23 de noviembre de 2022 es miércoles. Entonces, pudieron escuchar la velocidad del Echo Do. Entonces volvemos y lo ponemos en nuestra velocidad que nos guste. Es cuanto a este video. Muchísimas gracias.